Mariel Santo, directora regional de educación, se refirió este jueves a los fondos descentralizados que no están llegando a los centros educativos y que debido a la ausencia de estos, los directores de esos centros se han endeudados. De acuerdo a la denuncia hecha el pasado miércoles por el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, sesional San Francisco de Macorís. En...